¿se aumentará los operativos? Todos los días estamos trabajando, todos los días estamos trabajando. Recordamos, recordamos a la población de que el cierre de los negocios, eso no se para. Todavía no se ha levantado cierre de negocios. Los únicos negocios que tienen derecho a operar son los supermercados, los colmados, las farmacias y a lo que tengan que ver con cadena alimenticia. Después talleres, tiendas de repuesto, Nada de eso está permitido. Por ende, estamos arreciando con esos operativos. ¿Serán sometidos? Son los dueños de negocio. Que, se, que, pondrán que a disposición de, se pondrán a disposición de la justicia automáticamente. General, tenemos. Y sus negocios cerrados. Tenemos denuncias que de la parte de allá nos están patrullando. Muchas personas llamándonos diciendo que están jugando pelotas. Patrullaje no se detiene. Patrullaje no se detiene. Tanto de día como de noche. Específicamente durante las horas de la noche para fiscalizar el toque de queda. Gracias, General.